Hola, buenas tardes, bienvenidos a Furremos la cueva al duende, bienvenidos otra semana más, otro domingo más aquí con todos nosotros. Muchas gracias TJ, otra semana más. ¿Qué pasa? Cuéntanos algo. Aquí estamos, ficha, un ratito, chao, un rato. Muy bien, ¿cómo, ¿Cómo ha pasado como, la semana TJ? Pues bien, como tampoco nada nuevo ni nada. Muy bien, Trabajando pues. Trabajando en la casa, en el estudio, ya está. Muy bien, tío. Pues esta, esta semana lo que queremos es... Eh, lo hablé con él porque toda la semana, como, como sabéis, vienen vienen artistas, pero se lo he dicho, digo Teota, quiero quiero hacerte esta semana una, una entrevista a ti y que nos cuentes un poco cómo ha sido tu vida, porque es una vida súper interesante, una vida que desde pequeño también la ha costado y, y a, una, a una persona... Mmm, ...que hay que valorar su, su superación... ...y su motivación, ¿no?, por la vida... ...entonces yo creo que se, la mere, se lo merecía... ...y vosotros estáis, estáis de acuerdo seguramente... ...así que vamos a empezar... ...quiero, TJ, ante todo mi respeto... ...que sabes que te quiero un montón... Ya, ...que nos conocemos de hace ya 20, 25 años... ...pues más que tú que nos cuentas un poquito tú lo que tú tu, quieras. Tu, tu infancia, ¿no? Cuando entraste en la escuela de ciego. Porque yo yo no. que conozco su historia porque lo quiero un montón, lo conocemos hace muchos años, pero quiero que la cuente para todos, para no, pues yo, yo estaba, yo tendría unos siete años, estaba en el colegio normal, bueno, normal, el otro no es que sea, vamos, que el otro era de ciego y este era <risa> Sí, normal. quiero decir que era, que era... Y en este pues veía ya al maestro que yo me levantaba a ver la pizarra porque no veía la... Las letras, y entonces se lo dio a mis padres, y ya, pues, de médicos, médicos, bueno, me diagnosticaron una enfermedad que se llama degeneración macular. Que Ma la, ¿Degeneración macular? Macular, que es la mácula del ojo está hecha por ¿Pero de que, digamos, qué es? que es de nacimiento, sí. ¿Va perdiendo pero, visión poco a poco? Sí, claro, me queda muy o... poquilla, yo ya veo nada más que los burtos y eso. Y. Y nada, pues veían que ya en el colegio no podía seguir estudiando porque no veía las letras la de los libros ni nada. Y me, me llevaron al colegio de Sevilla, en Sevilla, que era, se llamaba San Luis Gonzaga. Era un colegio de ciego. ¿En Sevilla? En Sevilla. ya tuve, además, me fui con 13 años. A los 13 años me fui para allá y ya me quedé interno. Estuve cuatro años allí. Salí a los 17. Bueno, claro, algún fin de semana que otro me venía para Córdoba porque la ciudad Dios estaba al lado. Y nada, y, esa, y luego a los 17 años pues ya salí. Y cuéntanos, y... cuéntanos un poquito, allí de, allí de... cuéntanos aquí a la gente, me gustaría hablarle a la cámara a ellos, que, ah, está, vale. que están ahí. O sea que no, eh, no veo ya... la cámara, ¿dónde está la cámara? Coño? ¿Dónde está la cámara? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está la cámara? No, venga, en serio, que lo que quería decirte, en ese tiempo ya tocabas tú allí, tocabas sí, los tecladillos, yo, yo ya allí, tocaba. los yo, casios Yo antiguos. empecé a tocar en el colegio, me acuerdo que empezó la, la clase de música y te daban una flauta sí. y me enseñó el maestro para los dedos me acuerdo que al día siguiente tocaba todas las canciones del mundo. Lo víamos súper fácil. Pipi. Claro, las canciones que tocaba eran las de los dibujos animados. Y a, de los... Y a los compañeros, a los mole, ¿veías tú que claro, le tocaba Claro, y, y dice el maestro niño yo era pipi, pipi, pipi, tocaba, tocaba todo. Ya mi padre me compró un organillo de esos antiguos y, y ya jamás lo dejé. Y además era mi obsesión. Yo tenía ocho años y me escapaba al centro de Córdoba. Yo le decía claro, a mi madre que estaba abajo en la calle. Y yo me iba a la tienda de música de Melody. Que, estaban, que, fue el que fue mi maestro, Antonio Frajero. que el padre ah, Además, era, era amigo de mis padres, éramos como de la familia. Y yo me escapaba, me iba al centro, hasta el centro con unos chernitos. Me iba al centro, y me metía en la tienda y me, me sentaba el, ma, el Antonio, me sentaba los teclados y yo ya estaba tocando. Y, y y, ya toqueteabas tú. Tu... Y ya poco a poco, poco a poco. Luego en Sevilla tuve un profesor de piano que se llamaba don Antonio Almaza, que era, era ciego, porque en el colegio los profesores eran ciegos también. Imagínate pasó los exámenes, nos copiábamos, entonces, algunos, porque algunos decía, los pobrecitos decía, yo me fío de ustedes, porque los, a otros llamaban a la auxiliar, que se quedaba pendiente para que nos, nos copiáramos. Y, imaginaron, imaginaron un examen, claro, todo ciego y el profesor ciego. Ciego, claro. Cuanto menos peculiar, ¿no? Y claro, y había una profesora de historia, de la señorita Pili. Y decía, yo me confío en ustedes, yo sé que no voy a copiar, así que no voy a llamar a ningún auxiliar. una mierda! Allí todo el mundo confía, no sé. Además, como la hemos con los dedos, se metía el libro dentro del pupitre y, y metía las manos y estaba leyendo, ¿sabes? Ponían así el examen. y aprobaban los exámenes. Y era el más malo del mundo. Entonces estuviste el TJ hasta los 17 ¿no? hasta los 17 y después eh, de, de los 17 hiciste, te viniste para acá para Córdoba me y, y empezaste en la 11 puede ser sí empecé a vender cupón que no tenía hombre si me hubiera para atrás no debería de haber hecho eso porque éramos joven y yo siempre he sido y músico. Era, y, y era un número uno. Yo me acuerdo cuando te conocí, él era un número uno. Él era, iba con su perro, ¿cómo se llamaba tu perro blanco? Princes, el príncipe ¿verdad? Blanco, precioso. Y iba, iba por las calles, y se recorría los barrios. Todo el mundo lo quería porque la gracia que él tenía. Ahí fue cuando nos Vendía famos... cupones para reventar. De gordo, sí. Bueno, cuenta. Pero me tenía que haber ido a Madrid a estudiar la carrera de piano y pues sí. hubiera sido otra cosa. Pero bueno, eso ya está. Ya está, no pasa nada. Allí en Sevilla tuve un profesor este de piano. Y, yo... y, ya, y allí teníamos un grupo de música que en el colegio teníamos, pero un grupo con la guitarra era Fender. ¿Sabes? Que no era un de no Que no tenían la guitarra el, de los Fender. Claro, no, la 11 no gastaba, ¿verdad? Que no le importaba comprar instrumentos buenos, con los amplis buenos. Ya estuve, el batería era ciego. Y el batería muchas veces le iba a dar plato y no le daba. Y, <risa> y le daba al aire. Pero aún así tocaba, se me y sus cactos. Me acuerdo del batería qué con lo bueno, que yo toqué. Qué bueno. Y teníamos un grupito allí que me acuerdo que eh, el grupo lo llevaba don Antonio Almaza, que era el pianista. Y claro, las canciones que tocaba el grupo era Perfidia. <tose> y yo llego y ya me fui yo metiendo en el grupo y le digo a Don Antonio, usted no le importa que yo me quede en el grupo? Yo me diría un poco el grupo... Si yo deseando, el pobre estaba agobiado. <risa> estaba... Ahora no quería llamar al grupo y si yo deseando, tú te haces cargo de Dios. Sí. Y ya empezamos a tocar canciones del lo, de hombre eh, que había, de todos los grupos que había, ya, ya formé la, la, la revolución. Qué bueno. Luego allí el colegio tenía... Ah, he escrito un libro de la historia del colegio. ¿Cómo se llama? Díselo, Estoy esperando a ver díselo... si me lo corrían, que llevo cinco años para que me corrían el libro. Pues ya tiene que tener sí. falta para pa cinco años para corregirle es que no sé, unos dicen que me lo va a corregir o que no me lo corría, otros dicen que me lo va a corregir ¿cómo, se llama? Corregir. ¿Cómo se llama? Antonio? el libro se llama Ciego yo una interrogación eh, despejando tenía habla y estamos guapos guapo conté toda la historia porque mira te voy a contar una historia cuéntanos cuéntanos cositas tuya Antonio. yo me acuerdo que había un compañero mío todo esto lo escribo en el libro había un compañero mío que era de Cádiz entonces en Sevilla había dos estaciones estaba la de Cádiz y la de Córdoba y yo cogía él veía muy poco y tenía uno de cristal y se le había quedado no, el ojo. El ojo se le había quedado chico. El ojo se le caía por todo sitio. Me acuerdo que estábamos una vez comiendo el comadón y la lenteja. La ¡Pum! Me sí. me y la Y la, limpia, la empleada que estaba perdiendo la comida. ¡Ay! Se puso a chillar. ¡Qué pasada, tío! Pero cállate, que entonces yo cogía, como él veía un poquillo, yo lo llevaba a la estación de, de Cádiz y yo luego me iba para la estación. De, ya se subía en el autobús y yo me iba para la estación de Córdoba. Y una vez estábamos en la cafetería de la estación todo lleno de de gente la cafetería lleno de papel en el suelo del azúcar de los cafés tú imagínate todo lleno y de buena primera nos, pedimos dos Coca Cola y nos ponen Coca-Cola, agua de buena primera dice ah porque a mí me decían aspirina en el colegio aspirina decía ¡Aspí, que se me ha caído loco? aspirina por qué ya te lo cuento luego ¡Aspí, que se me ha caído loco? que se me ha caído loco? claro tú imagínate se me ha caído los que era de cristal claro sí, sí, y día. conforme va creciendo el niño pues lo, bueno, 8, ahí teníamos ya 14 años por ahí. si le hace, digamos, más grande. Claro, se le, se le va quedando chico y eso tenía que ponérselo otra vez. Nuevo. Y eso vale una pasta, un nuevo de cristal. Que era el mismo que le hacían un ¿Y como Bueno, y cállate, cállate. ¿No le subvenciona a su medida? <ríe> Porque, hombre, se lo vas a su medida. Pero como va creciendo, pa, hay que, que adaptarle el, el ojo. ¿Qué ojos más bonitos tiene? <ríe> cállate, cállate, Y escucha el detalle. Y dice, hostia, mi El camarero se queda mirando <ríe> Se me ha caído loco. Y seguía el camarero mirando, con la gracia que tenía algunos sevillanos que son la caña. Y estaba, estaba yo y Digo, hostia, tío, no pasa nada. Mira, todo el suelo lleno. Hostia. Y nos ponemos, le digo al, al camarero... Mire, usted no le importa, dice el camarero entre risas y dice: no, Bueno, me vamos a buscar el ojo. Y, y había un montón de tristes. Señora, a todo el mundo para allá que vamos a buscar el ojo del muchacho. Y era recogiendo todos los papeles, sí, tío, el hombre recogiendo los papeles y no había, el ojo no aparecía por ningún lado. Ya niño, pero pues, un rato. Niño, el ojo no está aquí, ¿eh? qué, qué bueno. El ojo no está aquí. Qué bueno. Mi madre me mata. Y además, lo feo que se ve eso, porque luego sobre todo es estético. Porque eso se Por ve eso lo... te he dicho, cuando he dicho, ¿qué es más bonito que ver, eres, mi arma? Eh, pues cogemos, ¿Qué? ya estábamos allí, y ya que terminamos de bebernos la Coca-Cola, se, sí, no se, no, se, cay... se había caído dentro del vaso de la Coca-Cola. Se lo volvió a caer. No, que se había caído dentro del vaso de la Coca-Cola. Por eso tío. no lo encontrábamos. ¿Y qué te iba a decir, Antonio? Cuéntanos, cuéntanos, cuando montaste, cuando montaste tu pa que fue también muy conocido por ahí por el Cairo que sí. era muy bueno que ahí, ahí fue donde yo fui a verte porque me dieron que había un, chava, un chavalito la esquina que, que yo, entonces, en los entonces eh, no en había la grupo esquina, montaste en la esquina el pianito, pero es verdad no había entonces, entonces no se estiraba entonces no se estiraba la música en directo en los padres era muy raro que hubiera un concierto y yo puse mi escenario puse mi teclado y yo pff, no se formaba ni nada se lo puse yo contigo, yo, 22 o 23 años. Y si yo te estoy hablando, estaba sí. yo con, un con, digamos, mi primera novia, tenía yo 14 años, por ahí o 15 años y nos escapamos a verte, porque claro. como éramos también del barrio. Y se ponía que yo llenito, lo pasa que lo tuve que cerrar porque no tenía permiso para música. ¿eh? Y me lo cerró un vecino de arriba, el marido. Sí, eso pues, era no policía tenga policía judicial que eso lo cogió después el bocadillo el tito, claro, bo el, tito que... bocadillo el de último bueno mm -hmm. ha sido con bueno, el tito el tito bocadillo también lo traeremos por aquí sí, para que lo conozcáis sí, tenemos, tenemos un proyecto pero no podemos decir no, nada ya, ya lo diremos, y poco. ya lo diremos pero tendremos Y luego, luego Charlie cuéntanos el, cuéntanos más en el, en el colegio el colegio era grandísimo y el colegio tenía un salón de actos... que era como los cines antiguos de era grandísimo no te aclaras tú que era un el típico no tenía un escenario grande, con sus camerinos detrás, las butacas de, lo, de los antiguos cines, estos que se echaban para arriba, cuando levantaba pero hay, que habían 500 personas, yo qué sé. Sí. Desde aquí, desde de Furremol, le, le mandamos un beso muy fuerte a todas las personas inmidentes bueno, y todas las personas ciegas bueno. que luchan y que, bueno, y, y si que les cuesta, está, pero de bueno. Eh, se ya está. Ya está. Pero de aquí se, y le me manda, acuerdo, se le manda un beso, hoy que estamos hablando de... Eh, y, me acu tema. y me acuerdo que hm, hacíamos obras de teatro, pero obra de teatro que es, flipa, yo he hecho el Mercadá de Venecia, de William Shakespeare bueno. la Fericilla Domada, además con trajes de época, Iba, bueno. íbamos a Sevilla con el director que era uno de los auxiliares, que era el que nos dirigía, y, y eso se hacía en el Santa Lucía, que venían todos los familiares a vernos en el colegio, se les ponía una comida ya a toda la familia, y en el final de curso. Y hacíamos todos los años unas obras de teatro de los hermanos Álvarez Quintero. Bueno, obras de teatro con trajes del de, de colegio todo, ¿eh? El colegio, no te he preguntado, ¿era público o era de pago o era no, subvencionado por, por la ONCE? eso era por la ONCE, pero es bueno, ¿no? Es buen colegio. Hombre, imagínate, las cosas que me tú no te allí la comida, hombre, siempre sí, dentro claro de lo que es un colegio, que no es como tu madre cuando te hace la comida, pero que mm. se comía muy bien, el colegio muy limpito, había su... Eh, entonces había monjas y cura. Si te pillaban haciendo algo con una nena, madre mía, claro, imagínate lo que. Yo por tirarle una vez el pelo a una nena, me castigaron debajo de una escalera todo un domingo entero sin debajo, digo, pero si no he hecho nada, coño. En fin, era muy, eran cura y monja, imagínate. Y ya te digo, cuatro años que estuve allí. Qué bueno. y hacíamos obra de bueno. ¿y cuánto tiempo estuviste después en la 11 ya llegaste aquí, con 17, yo, 18 claro, años yo, empezaste y contanos con un cupones, poquito ese intervalo empecé que tuviste con viste. 17 años, que yo era muy chico ¿no? yo me puse de bandas cupones que ya te digo, que no tenía que haberlo hecho pero bueno, en fin. ah, no, es tu vida ya claro, está, porque y... yo en realidad soy músico, yo siempre, yo tenía yo, yo, mi ilusión era terminar los cupones por la mañana, que gracias a Dios me daba muy bien lo vendía muy bien y llegas por la tarde a mi estudio yo tenía allí tres teclados con todo bueno me acuerdo me acuerdo de eso. Pero el tardarse. tema el tema es que tú fíjate tú fíjate lo que es el tema de lo, lo que es la, la sociedad ya te etiqueta porque tú tú en ese tiempo eras el cuponero músico sí claro. no era el músico no era el músico que está vendiendo circunstancialmente está vendiendo cupones no, no sino no, que no, no, era claro, eh, el cuponero y el claro, cuponero pues tocar por tocar teclados es lo segundo no sí sí pero yo en realidad yo hombre yo ya lo además sé. tuve 15 años por ahí, a los 15 años, yo ya estaba, que no, que no, que no, yo no me hallaba con eso. Y me costó mucho trabajo, pero lo dejé, entonces, imagínate, un trabajo fijo, pues la familia en contra, todo el mundo en contra, pero bueno, yo lo dejé, y me costó trabajito hasta, que me pongo con la música, con la música, con la música, y hoy, hoy en día, gracias a Dios vivo. Yo ¿Y cuánto, cuándo entonces te dio, por, digamos, dejar, dejar la ONCE y dedicarte plenamente, 100%, pues te, yo, a la música, pues no? Yo es que para la fecha soy muy malo, pero, pero si sí tenía 17 y tuve 15 años, a los treinta y tantos años, dejé de vender cupones y ya me lié con, con la música. Bueno, está también sé que está, está haciendo bandas sonoras, me gustaría también que pronto, quiero eh, después os montaré eh, y os pondré un trocito de, de una banda sonora de, de TJ que me han mandado aquí el estudio para que la escuchemos y la verdad que es una maravilla. Que eso, que si hay algún corto por ahí que necesita hacer una banda sonora, hacer efectos, ultra cualquier cosa, pues que aquí estaremos a TJ y yo que la verdad que, que es lo sí, que sí. he estudiado, ¿no? Es lo que estudié y es lo que me encanta. Pues nada, lo que sí me gustaría, vamos a cantar una cancioncita, ¿no? ¿Cuál quieres? Pues tú sabes que aquí, aquí, aquí, bueno, aquí es todo todo improvisado, lo que... ah, eso sí, que no se nos olvide, que no se nos olvide decir que sigáis aquí con nosotros, que es un placer, que es poquito a poco, es un canal muy humilde pero con, lleno de mucha ilusión. Y, y que, que os suscribáis a furremolacuebalduende. cueva al duende el correo es eh, gmail.com y lo que quería también eh, se lo he comentado antes a Antonio le pareció buena idea lo que me gustaría es que aquí abajo en los comentarios que me, eh, vayáis diciendo historia algo particular algo que sea original y la mejora en la semana la mejor la mejor historia o el mejor guioncillo original eh, le haré personalmente, le haré yo aquí un, un, una letra y saldrá en directo, ah, a, a acompañado con mi, con mi Antoñito a, a, a, al piano. Entonces, la, aquí abajo dejáis comentarios, dejáis un poquito más o menos, pues mira, pues mi novio me ha dejado y si vas a con mi mejor amigo y mi mejor amigo... Pues se hará, pero en tono jocoso y en tono humor, para ¿no? sí, eh, sí, sí. pasarlo bien. Y eso, olvidad, no, no olvidéis suscribiros al canal y nada, vamos a cantar una cancioncita. <risa> esta, esta canción se llama llama El Capitán y dice así... He estado mi dinero. Siempre le echo un pulso al viento. zapatos nuevos y un par de clips en la mochila, una herida y una foto de lo nuestro, Y cuando llega el mes de enero, es cuando digo lo que siento, es cuando digo lo que odio, es cuando miento lo que siento. Vamos a seguir, vamos a seguir con, me va a permitir, vamos a seguir con, con la entrevista y quiero que nos cuentes también cuál fue tu, tu, tu primera, digamos, tu, donde empezaste a trabajar más profesionalmente eh, en una orquesta. Sí, yo empecé ¿Te, con la ¿Te puedes quitar, con... si quieres, los auriculares? Sí, porque parece un Toroto. <risa> que yo Pero empecé en... con la orquesta que en orquesta que desde aquí quiere decir a la gente que cuando veáis músicos tocando y orquesta que portaros que por bien con ella hombre que es muy duro es un trabajo durísimo mucha horas duro. Y además muchos sitios no te dan ni agua, ni luego, un camerino en condiciones para que se cambien los músicos, nada. Y luego yo, ya esto no está preparado, la verdad, nada, pero hablando de orquesta, nosotros hemos trabajado juntos en una orquesta y llega un momento donde, donde la gente, eh, es normal, ellos están disfrutando, están disfrutando de su tiempo libre, pero esa gente está trabajando. Y, y llega un momento donde ellos están hasta aquí. Y quieren que siga, quieren que siga, sí o sí, sí. sí. y ahora tú tienes y, que terminar porque eso tiene un horario de, de, de, de finalización. Verdad, y, y ya empiezan a insultarte, empiezan a, a mentir a lo claro. que... Y eso hay que respetar, hay que respetar claro. en ese sentido que son Y son muy grandes músicos, muy grandes mm, cantantes. Pues Grandísimos. Sí. Eh, yo estuve tocando, ya luego fui con otra más potente que vamos por todo el norte, yo me recorrió recorrido todo lo que es Navarra. Los Pirineos de Huesca, Teruel, aquello es precioso. ¿Con, ¿con, ¿Con qué orquesta eh, te gusta? Se llamaba Paralelo una, y después la otra era, que también era del norte, por el norte, era Machín. Y además además cambia mucho la historia, porque por allí, por, a mí se portaron de maravilla, yo me lo pasé allí genial. Porque la gente de verdad, de comer y de beber, es que eso es una barbaridad. Por donde iba la gente estupenda, pues se hacían. En los pueblos que íbamos, yo he visto todos, estos, todos los toros embolados estos que hay por Valencia por Teruel y todo eso. Sí, sí, que... todo eso me lo recorrió todo, me lo averiguó todo. Me acuerdo una vez que venía el toro embolado y yo con la nevera, porque llevamos la nevera con la cerveza y todo para no gastarnos el dinero. ¿para y el toro venía y yo con la nevera corriendo y la música estaba te a Pero, pero no, no por ti, por la nevera. Por la nevera, tío. Y, y allí me acuerdo que el estilo cambia totalmente de música. Allí es mucho rock and roll, mucho además disfrutamos tocando. Soy, yo soy del norte, yo sé que ah, aquello es diferente. aquello es diferente. Y, y, la, diferente. y la, ya te digo, los sitios tan bonitos que vi por Huesca, los primeros de Huesca y todo eso, son fantásticos. Son fantásticos. Yo, me acuerdo cuando... una vez, te voy a, contar, voy a contar un detalle, que estábamos en una orquesta, eh, estábamos en un pueblo que dice, tenemos, llevábamos ya nosotros unos 16.000 vatios. Y tenemos que llevar a equipo de apoyo. Dios, hostia, tocaremos en un sitio fantástico, ¿no? mucha gente. Total es que cinco kilómetros antes de llegar al pueblo, se acaba la carretera y empieza la tierra, un carril de tierra. Digo, ¿dónde vamos? Y con 30.000 vatios de sonido, digamos, que <risa> que sé, llegamos a un pueblo, porque allí... Perdón, te perdona, que se va a caer la es un pueblo... Son pueblos que en invierno hay censado a lo mejor 20 habitantes. Pero yo que y Se pone de los Entonces, familiares que van, ¿no? Se pone a tope, Mira, ¿no? aquel pueblo no había nadie. Una barra muy grande, una plaza muy grande. Para más la plaza era de, de tierra, que no era de asfaltada ni nada. El pedazo de escenario montado con un equipazo gigantesco. Y no había nadie. Digo, ¿para quién vamos a tocar aquí? Ah, quería recordaros, perdona, quería recordaros lo de hablando de escenario... Eh, mirar el vídeo el número uno la entre, el programa número uno que lo tenemos aquí en nuestro canal que habla lo que le pasó a TJ en un escenario grande que es muy bueno es muy bueno mirarlo mirar lo que, que os va a gustar ¿te acuerdas? no me acuerdo no Pero ¿te bueno, cuando, cuando... Ah, sí, así <risa> pues, pues, pues, pues mirarlo mirarlo me acuerdo que eh, estaba y de buena primera a la una por ahí de la noche yo, era, fue como una película de vampiros, de, vampiro, de zombies de buena primera así nosotros en el escenario, preparamos, estamos preparándonos, y empezó a salir gente joven, increíble. Aquello se llenó con una fiestorra que se montó allí, era gente de Valencia, y se iban al pueblo, a el pueblo y se van al pueblo todos de juerga allí. Mira, yo no he visto otro fiestón igual en mi vida. Nos dieron hasta las 7 de la mañana tocando, bueno, la gente estupenda, no, la verdad es que era eh, eh, mucho más Qué dinero lo bueno. que ganaba y me acuerdo que termino de tocar y me llega una rubia impresionante me llega y, y me come la boca me da un beso a los labios y yo me quedo de piedra y me dice ve que te voy a presentar a mi marido <risa> <risa> Mira un fiesto, que se, aquello fue increíble ¿no? Yo tengo ¿Te acuerdas cuando fuimos allí por la zona de, de Segura? ¿Te acuerdas que era, era en un pueblo que era como, como un colegio Que fuimos con la orquesta, con nivel 30, con Paco Un saludo aquí a Paco, Paco sí, Dandú, a Paco Bolívar, un saludo muy bueno ya. se ponía a hacer la madre? ¿Cómo era? Y, Nos decía, <risa> y el hombre elefante eh, ese era el hombre ¿no? elefante eh. Eso, eso sí, muy hermosa. Se acuerda que lo traía. Era muy bueno, era muy bueno. Un saludo a Paco a Paco sí, Bolívar, de, de Anduja. Trabajábamos en una orquesta: era Carolina Leva, TJ. Y a Carlos también la podíamos traer. Y la, a Carlos también vendrá por aquí: eh, TJ, eh, Paco Bolívar y yo. Y la verdad era una maravilla. Pero era un trío en realidad: era un, un, un era cuarteto. Era un cuarteto, un cuarteto. Sí, pero sonaba muy bien. Sí, sí. Que, y que eh, dar cuenta. Nah, luego, luego estamos con la orquesta. Después estuve con, hice una gira con, con Manolo Martínez. El cuéntanos de solitario. la gira, cuéntanos de la gira porque Manolo, yo ahí tuviste tú que ver, tuviste, tuviste con ellos, en la pequeña gira que hizo no en fue verano. Con, no fue con Medina, no, fue, fue con el Martínez. disco lo que pasa es que claro. Cuéntanos un poquito sobre eso. La, gente, que, que la, la gente quería, además también de Medina, y llevábamos el repertorio, era el disco suyo Solitario también llevábamos el repertorio del disco. ¿Cuánto tiempo? De estás con, con Estuvo Ma un verano nomás, porque estaba... Eh, eh, ellos ya tenían contratado con Ibáñez, que es el que entraba... En lo que pasa es que Iba, esta Ibaña esta estaba hora. con la banda sureña y tenía que terminar de tocar con la banda sureña para irse con Manolo que sigue y la verdad que Manolo bien. es un tío fantástico, lo digo desde aquí a la gente que yo se portó conmigo genial es un tío simpático, un tío muy amable Manolo un... ha tenido fue... una pena, ha tenido un gran sí, duelo sí, a ver, a Manolo, y un saludo, a Manolo, un saludo sí. a Manolo también, Manolo Martínez que es un maestro y desde aquí todo nuestro respeto. Sí, todos sí. nuestros respetos y nada y ya te digo y, y, y luego lo he trabajado mucho ah estuve, también, estuve en una gira también con Felipe Conde, que también es un chaval estupendo yo estupendo. lo ver si lo veo algún día y quisiera venir pasa que hace poco no, no lo, lo veo yo, no lo veo casi vi nunca hace... y perdí su teléfono y luego también lo que he hecho mucho que eso me encantaba que eso lo pasa a cualquiera de hecho eh, músico de figurante además venía ah, Bruno Carrasco, yo, venía yo fui una vez un te año te llevé que me, un que año eh, y eso, eso pues, era el ponerla. Junio, Camela, sí, sí, sí. Eh, era, también estaba la, la chavala esta rubia, que no me acuerdo que canta así. La eh, melody. No, ¿La, la, melody, la, la, la melody, pero estaba también otra, esta que, que rubia, que venía con, con un montón de gente, un montón de familia. No me acuerdo. La, si lo tengo en la punta a la boca, que es muy flamenquita ella, así rubia. No me acuerdo. ¿A, a qué fueron mucho yo fueron muchos fueron mucho Ahí en el, mucho vial, norte, porque, en el sí, vial norte sí eh, te ponían una pulserita y, y ya había, comía lo que quises y además conocía a... digo Teota, digo que yo no me sé la, que yo no me las sé las canciones si Yo no, no, no, tí, que no pasa nada tú como yo me, ya llegó un momento sí, que me pegaba sí. unos punteos me salía y me ponía al de lado del artista sí pero nos reíamos mucho nos reímos. íbamos mucho amigos porque eran todos los músicos, éramos colegas, entonces nos poníamos la pulserita, nos pegábamos una huelga, que imagínate, la huelga que nos pegábamos. En el backstage, ¿no? Y yo muchas veces, un día me llevó otro colega, que tenía si no músico ni nada, lo metí para adentro porque le digo, tú aguantas las patas del teclado y, y con eso ya lleva algo y ya te vuelo dentro. Y, y entró para, yo iba con el teclado y él iba con las patas. Y al y flipó. Yo no me acuerdo quién iba. Yo, bueno, yo, yo lo que sé, que lo llevaba lo, lo dejé en el teclado, yo me fui a tomar mi cerveza y a comer. Ya me quito hasta de Bueno, Antonio, no, me gustaría aquí en directo eh, que aquí para toda nuestra gente de Furremol la hueva al que nos tocara algo bonito aquí con el, con el teclado. Yo después, ¿Alguna? Sí, algo bonito. Me gustaría. yo me Y la verdad que será, será un placer, Antonio. Lo que pasa es que tengo que apagarlo y encenderlo. porque Bueno, no, no, pasa, nada, puedo, no pasa nada. No pasa nada, pero no será... No sé cómo... Porque tú sabes, esto... Tiene más fotones que la leche y tiene una pantallita. Como yo no lo veo, pues tengo que limitarme a, a poner... A, a, a, lo que hace es como resetearlo, ¿no? Re, reiniciarlo, claro, ¿no? no, ¿no? Lo, lo, lo apago y lo enciendo y ya está otra vez nuevo. ¿Y lo...? No, te puedo... que te toque un poquito de blues? Que me gusta a mí. Pues, pasa por, que, claro, por, tengo pues, para que para decir... Para eso te ayudo yo un poquito. Mira, y por aquí, sígueme por sí. aquí. Y haces tú. Espérate, tengo que decir que este tecladillo, hombre, que ah, no, claro. es, no es el piano y entonces... Estoy un poquito más limitado, no estoy acostumbrado a tocarlo. Venga, porque... vamos, yo te doy un ritmito y tú te vas a seguir unos puntitos. Pero tenés que ir cambiando. que la luna y el que le Tenía ya calle de todos los macas, de de a por ti, y ánimo y arriba, su taleguito de escal, no tardo nada, espera más que abajo. ¡Sí, vamos a hacer caca! eso te a la boca siempre cuando toco mi padre decía, ah, que, era, sí, mi padre, mi padre decía que era para limpiar el teclado mientras te con la lengua bueno, esta canción se llama flores perfumadas es del disco de beso en el pan de 2017 Charlie el Duende con la producción Para lejos Muchas gracias. Pues desde aquí nos vamos a despedir. El programa ha estado cargado de ilusiones y la verdad que a mí me ha encantado. ¿Qué te ha parecido a ti, Antonio? Estupendo. Otro día contaré más historias de las mías que tengo sí. para no aburrir. Sí, iremos contando poquito el, a poco. Y el otro con... día, perdona, el otro día voy a casa de una amiga que se llama Ausi, que tiene como un utilito aquí en Córdoba, una casa estupenda. Ah, un, y... saludo, un saludo aquí claro, a, a sí. nuestra amiga Ausi. Eh, y allí pues, tiene un piano y todo y formamos allí unas pelotas buenas. Y habíamos un día, bastante gente, estábamos allí, bastante gente. Y yo me voy para el servicio, que estaba más oscuro, dentro de un pasillo, y me quedo esperando para entrar, esperando para entrar, esperando porque yo vi que ahí había alguien delante. Esperando para entrar y cuando me di cuenta era un abrigo que estaba colgado una percha. Así que... <risa> Y, estaba y yo aquí esperando, vamos a entrar en la las cosas que te pasan. Bueno, pues lo dicho, un que, saludo a todo el mundo. Que desde aquí nos vamos a despedir. que Muchas gracias por estar ahí. Que no olvidáis de suscribiros y darle al like para poder seguir continuando. Y con... hacernos comentarios, que no hagan comentarios, claro, sí. si os gusta, si no os gusta. Lo que he comentado es que vayan escribiendo y sobre eso será todas las semanas. Se escogerá, escogeremos entre los dos cuál es la mejor historia, más original. Un poquito, no hace falta tampoco un gran guión, sino cuatro cinco palabras para que y se, hacemos una cancioncita. Y se hace una canción y se cantará en directo toda la semana pues hasta aquí muchas gracias y mucho furro <risa> Y en furremol. Y en furremol.